I'm Dice, no me pones, los que menos me respetan, para pedirles que me dan. Vos a, a mis canciones. yo aquí los acuse no viviendo nada que queda por eso sí. ¿Qué más me divierto? A menudo suerte me dio. Lo que menos me respetan para pedir.